Hola amigos del canal, hoy contamos en nuestro canal con una entrevista a Black Aya, vamos a ver qué nos puede contar, empezamos. Bueno, Hola. principalmente agradecerte, Jota, que me hayas invitado. Yo, perdonar si, si interrumpo un poquito, es que estoy nerviosa, no estoy acostumbrada a estas cositas. Pero no, yo sí, lo que... hago todos los días en Telecinco. Eh, yo sí estoy acostumbrado, <risas> ¿sabes? O sea que, que vamos, aquí estamos los dos lo mismo, temblando, pero bueno. Pero la idea <risas> es, bueno, conocernos un poquito entre todos los que estamos en este grupito, ¿no? Ironic, Raven... Uf, todos los que estamos, ¿no? Jonas Hi-Fi, Pedro Game, todo. Entonces, pues, bueno, la idea pues era conocerte un poquito, porque eres misteriosa, muy misteriosa, ¿no? Bueno, misteriosa, misteriosa, ¿no? Soy una persona que le gusta leer y, sobre todo, transmitir a, a los demás, pues, emociones. Eh, mm. Variopintas, pueden ser emociones... Pues de terror, de miedo, como pueden ser de felicidad e incluso de tristeza. Ya, pero vamos a hablar de tu canal principal. Eh, lo he visto y, y, y tú narras y tienes una voz que, que, que, derrite las piedras. O sea, ¿cómo lo consigues? ¿Cómo lo haces? I'm... Muchas gracias sobre todo por decir que derrite piedras, porque yo considero que aún me queda mucho por aprender. Eh, siempre he tenido la voz que considero que es agradable. Lo que sí que es cierto que ya desde chiquitita, cuando leía un libro o, o simplemente me inventaba una, cabeza, una historia en mi cabeza, eh, creaba pues las voces, la situación y lo interpretaba para mí. ¿Y qué pasa? Que muchas veces pues, buscas un audiolibro o una historia más interpretada, que no sea tan narrada, y encuentras o, o robots que te la dictan yeah. o simplemente no dan con la interpretación. Y por eso pues quise intentarlo. Y ha costado, pero poquito a poco creo que voy mejorando. Aún me queda mucho camino por recorrer. Bueno. pero esa es crecer poquito a poco, aprender de uno mismo, de los demás, porque también me fijo mucho en lo que hacen los demás para poder proyectar bien. Y, y bueno, yo creo que lo más importante es disfrutarlo y sentirlo. ¿no? Cuando lo hacemos, sea, sea narrar, sea jugar un videojuego, sea simplemente conversar con la gente, es simplemente eso. Pasarlo bien, estar a gusto... Y sobre todo, pues traspasar las pantallas, ¿no? Apocalipsis Z, la ira de los justos. Tres supervivientes han logrado salir con vida de unas islas canarias, arrasadas por los no muertos.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 ...y sobre todo pues traspasar las pantallas, ¿no? Oh, pues, pues te digo una cosa, la entrevista, vamos, lo que te voy a preguntar, tal, pero tú hablas... ...y yo me quedaría así y no te preguntaría nada, sino te dejaría hablar, me encanta, me encanta la voz... ...te lo he dicho alguna vez, ¿no? Entonces Muchas quisiera gracias. preguntarte, de nada mujer, si es que eso, eso lo lleva innato ahí... Eh, ¿Cómo empezaste a subir tú a YouTube? ¿Cómo fue esa idea o esa cosa? ¿Cómo ¿Cómo, fue, cómo surgió? Vale. Eh, yo tengo mi edad ya, donde ves, yo miraba YouTube y tú me vas a dar una colleja, pero, pero yo miraba YouTube y como que ese tren no era para mí, igual que las redes sociales. Hoy no me gustan nada y ahora me veo un poquito obligada, ¿no? Pero todo se inicia como mucha gente, me imagino, ¿no? con la pandemia dichosa que hemos vivido. ¿no? Eh, me vi en un ERTE, me vi en casa muy agobiada, encima yo padezco una enfermedad que llevo un par de añitos batallando con ella y me veía muy limitada, no podía relacionarme, no podía hacer prácticamente nada y empecé a sufrir de insomnio. Entonces me vi buscando audiolibros, relatos, historias para escuchar por las noches, para que me hicieran compañía. Y todo lo que encontraba era el famoso loquendo, no sé si lo habéis escuchado, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos, diciendo. Sí, sí que te leen así un poquito eh, forzado y, y bueno, sí, habrá gente que está acostumbrada, pero a mí me chocaba, me, me sacaba de la historia. Sí, Entonces un poco. dije, ¿por qué, ¿por qué no probarlo? Si hay gente que lo hace, disculpa porque te he cortado. No, eh, no, no. si, si hay gente que lo hace, ¿por qué no probarlo? Uh -huh. Y decidí investigar el tema. Eh, tenía un portátil, tenía el micrófono de la PlayStation 2, de SingStar, y me embarqué en esa aventura y empecé a probar con relato propio, eh, leyendo un poquito y ya decidí coger uno de mis libros favoritos de Manuel Loureiro de eh, Apocalipsis Z y ya empecé a, sí, sí, eh, empecé a crearlo y a subirlo. Esta mañana ha salido del ministro de Sanidad en la primera ha dicho que el gobierno español está preparado para garantizar que no se producirán contagios de la fiebre del nilo en España en caso de una situación similar y que no existe ningún motivo de alarma. Por otra parte, esta mañana he oído a Bono en el láser diciendo que se va a mandar a un grupo sanitario del ejército español y a una compañía de zapadores a Dagestán para colaborar con el control de la situación ha garantizado que, por supuesto, no corre ningún peligro y que bla, bla, bla, bla. Por cierto, he leído ese libro, ¿eh? ¿Verdad que sí? Por supuesto. Si no, es ¿de bueno. qué hacía yo los juegos de miedo? No, no yo... que es buenísimo? Es una pasada, es una pasada. Y bueno, fue así un poquito la aventura y empezó como una iniciativa para transmitir lo que yo buscaba. Y luego ya fue una pasión. Descubrí algo que me gustaba, que era utilizar mi voz. Eh, una vocación que tenía ahí enterrada. <risa> y que ahora me gustaría dedicarme a ello, aunque está difícil la cosa, pero voy haciendo me, cositas. Me acabas de quitar una pregunta que te tenía prevista, pero con esa Ay, voz disculpa. te iba a preguntar <risa> si habías hecho algo eh, así a nivel profesional. Pero vamos... Me refiero a nivel de tele o de lo que sea, ¿no? Con esa voz, es que, que pero bueno, que, que estamos viendo los anuncios, en los programas? Que no, que no, que esa voz que tú tienes es especial. Y eso es muy llamativo, ¿eh? No, lo único, bueno, trabajar de cara al público y coger mucho teléfono, <ríe> que eso también ayuda un poquito a... A irla modulando. Ahora mismo yo, yo estoy hablando muy dulce, muy, muy tranquila. Yo normalmente me desmadro. Ya lo habréis visto en algún vídeo de estos que he subido de gameplay o algo. Eh, y luego, bueno, pues intento locutar o poner acentos y voy, voy autoconociéndome en ese aspecto. Cuando los tres coronan una pequeña colina, son recibidos con una visión espeluznante. El campo a lo largo del acueducto se encuentra lleno de cadáveres, de innumerables soldados franceses e ingleses, así como caballos muertos y equipos de asedio abandonados. Yo he visto un vídeo tuyo grabado en un juego... Y me ha engañado, porque yo pensé que lo narraba el juego, y eras tú. O sea, ahí ahí échale hilo a la cometa para que vuele, pero pero es que yo digo, "Lavín, qué pedazo de voz tiene el puñetero juego. Y resulta que eras tú, narrándolo. Y, y, no. y me cuesta cuenta, con mandirina, con ironi, digo, pero sí. esto no puede ser, pero sí, es que, no, que no es ella, que es la voz del juego, que dice impresionante. Hace, o sea. poquito, hace poquito empezamos a jugar en cooperativo que yo tampoco estaba muy habituada y me lo pasé pipa con ellos y, y ya pues intenté poner mi granito, ya que soy una manca pues ah. <risa> intenté poner el granito de arena con al menos una buena lectura <risa> No, pero de verdad, tu voz es impresionante eh, Tú me has dicho que, que te gustan los libros, ¿no? Y te gusta pues eso, ¿no? Los audiolibros que vienen mucho en tu canal ¿Qué tipo de literatura te gusta más? O sea, está la erótica, está no sé qué, la de terror... ¿Cuál te gusta más? Bueno, ahí me, me pillas un poco porque yo soy una persona muy emocional. Ah. Entonces, eh, me gusta leer muchas cosas porque me gusta experimentar diferentes cosas, uh -huh. pero... Va muy, muy... lo que se me apetece en ese momento. Si tengo, es, igual lo hago con lo que con lo, con grabo. Si se me apetece hacerte un relato erótico, te lo hago. Que se me apetece terror, pues intento buscar terror. ¿Sabes? Que, que va, Qué va, ligado, va ligado con eso. Y bueno, en, en mi colección de libros pues encuentras... A Tolkien, a Anne Rice, no sé si la conocéis de Entrevista con un vampiro. Sí, sí, claro. Eh, también claro. Eh, Waze Hitman, que hizo la famosa saga de Dragonlance. ¡Wow! No sé, encuentras sí. un poco de todo, incluso me puedo ir un poquito a, a cosas más clásicas, que, que depende mucho de, de cómo me sienta y luego también me gusta escribir. Ah, me gusta escribe. escribir. Sí, en el canal tengo algunos relatos propios y también a veces, pues si me siento emocionalmente muy expresiva, pues si puedo hacer algo que sea más tipo de autoayuda o de reflexión, también lo, lo realizo. Vaya. Mira, ¿y qué procedimiento te gusta hacer para cuando grabas un relato? O sea, ¿cómo lo haces? O sea, tienes que poner la cámara, tal... Me explico, tienes que estar a lo mejor con, sí. ese, con los sentimientos a flor de piel, sí. me imagino, ¿no? Pero, ¿cómo coincide eso? ¿Cómo lo haces? Mm, principalmente selecciono el relato eh, que sí. quiero leer o el, o el audiolibro. Si lo he escrito yo, me es más fácil interpretarlo. Mariposas revolotean en mi interior, no lo puedo evitar. Mis ojos se ensanchan porque me doy cuenta de cuánto me afectas. Si lo, lo ha escrito otra persona, pues tengo que leerlo primero un par de veces para ponerme un poco en, situa en situación, eh, ver un poquito qué personajes hay, qué tipo de voz, si es masculina, pues tal vez poder una voz un poco más grave. Si es una niña, pues tal vez hablar un poquito más como una niña. Eh, si es una señora mayor, pues tal vez me pondría como... Bueno, han pasado 85 años desde el hundimiento del Titanic y estoy aquí. No lo hago perfecto como un latre o como tal, pero sí que lo, lo intento modular para que porque soy yo la única que está en el canal. Todas las voces que escucháis, luego utilizo un programa de grabación que se llama Audacity. Sí, y lo tengo. Yo grabo, corrijo los sonidos, la ganancia, la reverberación y luego, pues si pongo una voz masculina, le hago la modificación para que se escuche masculina. Y claro, aquí, hay, como bien sabes, hay que hacerlo por partes. Que a veces, tal vez, pues me tiro una hora grabando. Luego, editando el audio, me tiro otras dos horas. Y luego ya la edición de vídeo y montaje. Acaba de... Hago decir, con el... Dime, dime, que lo haces con... <risa> con el Filmora. <risa> ah, el Filmora. Vale, yo lo tengo sí. aquí. Pero uso otro sí. que es más sencillo para mí. Pero acabas de tirar mi canal al suelo. Porque yo... <risa> Poco de juego, lo grabo y, y lo que me sale del arma es lo que. Va, Para esto, lo otro. Y luego te lo curra ahí de esa manera. Y, y, joder, impresionante, de verdad. Tus tu audios son impresionantes. Mira, voy a entrar un poquito más a fondo en un detalle. Porque antes sí. hemos hablado que tú podías narrar cualquier tema. ¿Qué uh -huh. opinas mmm, de YouTube sobre la censura a los relatos eróticos, por ejemplo? Hablamos bueno, ahora que está el tema tan delicado encima con el mundial, pero ¿qué opinas de esa censura? Bueno, a ver, eh, no solo es con la censura de lo que es el relato erótico. Hablamos de los copyright y todas estas historias. No, lo podemos generalizar. Eh, por ejemplo, hace poquito subí, subí un relato erótico, La mujer del velo, que es clásico, encima es un relato que tiene 70 años de antigüedad eh, y considero que para aquella época que una autora escribiera un relato erótico con su nombre sin un seudónimo para ocultarse de una, de una sociedad más represiva es un honor. La, el relato no era muy explícito realmente, a ver, sí que hablaba de, de una cópula pero no era muy detallado. Ya. Pues me lo, me, lo, me lo quitaron. Me mandaron un correo y me dijeron: Mira, disculpa, pero es que eh, tu relato puede afectar a la comunidad. Y yo digo: Ole, que un relato o <risa> de sea, 70 años clásico afecte a la comunidad. Y, y, y un... encima, sí, sí. No, y, <risa> o sea, unas palabras de una cópula y luego un me cago en la madre que parió a esto, no pasa nada. Vamos a ir a un extremo mayor. Eh, estamos hablando de un relato que ya procuré poner solo una foto única donde solo se veía pues, el ombligo de una mujer con, un, con una tela que tapaba sus partes íntimas. Muy sutil y muy... Mmm, que no se veía nada. Y el relato prácticamente narraba la aventura de ese caballero que le invitaron a hacer un, el acto sexual con una mujer que representa que le gustaba. Eh, hacerlo con desconocidos, pero que realmente lo que hacían es que a la vez vendían, eh, era como el primer sex shop, se podría decir, que sí. podías tener espectáculo en vivo, ¿no? Y, oh. y bueno, era todo muy sutil y considero que muy bonito, ¿no? Sí. Pues sí, sí, lo retiraron porque podía afectar a la comunidad. Afectale lo más curioso que... de todo que es fuerte, <risa> sabes, muy fuerte, que no tiene sí, sentido. Sí. O sea, es una cosa bonita, bien expresada. Sí. ¿no? Eh, lo más curioso es que ese relato, como otros que tengo en el canal de esa temática, que de momento no han tocado, pero que seguro que lo harán, eh, estaba puesto para mayores de 18 y, por lo tanto, yo no monetizo ese tipo de vídeos, porque ya. no te lo permite... Vale, yo no me sé lo que estaría eso, pero me imagino Sí, sí, no, lo retiré, eh, lo retiraron, yo decidí no apelar Lo que hice es que tengo la plataforma de iBox Y sí. subo el contenido que me quita YouTube lo subo a iBox que no me prohíbe subirlo Vale, estupendo, genial Pero bueno, ahí está eh, antes de, de ir a la otra pregunta que ya va de videojuegos, porque esto va de videojuegos, ¿no? Sí. Eh, te iba a decir una cosa. ¿Puedes decir una frase con esa voz mágica que tienes? A ver si me fundo aquí con el, con el de este que tengo, con el, con el asiento que tengo de Gamer. dila Una eh, frase. Algo que se te ocurra, pero con esa voz mágica. Va, vamos, de esa que, que, que tienes ahora es preciosa, pero de esa que tú narras... De la que narro yo una frase que... Sí, que tú tengas ahí en la mente. Suelta. Mm, déjame que piense porque... Sin problema. Estoy aquí, pegado aquí, y lo mismo dentro de un rato hablas con un sillón, con unos calcos, ¿sabes? O sea que... No, eh, podemos utilizar una frase eh, que estoy pensando orientarla a, a los videojuegos, porque, porque no sé si conocéis el Final Fantasy VII, que somos todos uno. fanáticos de, de los juegos retros. Hay una frase sí. que dice, es increíble lo que una persona puede llegar a olvidar. Pero es más sorprendente lo que puede llegar a esconder. Es una frase de, de Final Fantasy VII. Ahora es cuando eh, las moléculas del sillón se mezclan conmigo y luego parezco un monstruo. Impresionante, impresionante. Pero te tengo una sorpresilla guardada. Cereza. Uy, uy, uy. Miedo me das. ¿Cereza? ¿Te suena esa Cereza. fruta de ¿eh, algo? Sí. ¿De qué te suena? <risa> bueno, es como me, me suelen llamar mis, mis coleguillas más íntimos, porque bueno, es un mote que tengo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo, o oh, los que estemos investigados. Ojito, sí. aquí es que equipo de investigación <risa> llega a, a muchos sitios, ¿eh? Sí, sí, no, la mayoría de, de mis amigos jugones me llaman Cere, entonces... Cere. Sí, sí, es mi, mi apartado de frutilla del bosque. Ah, vale, vale porque lo de Black Haya, mmm, sé lo que es Black, pero Haya no lo cuadro, ¿lo, aclara, ah. ¿lo puede aclarar o no? Sí, realmente Black Haya es como el Yin y el Yang, lo que Haya es un nombre japonés, aunque también ah. es una diosa, y significa colorido, eh, artístico. Entonces, lo que quise poner con el nombre es reflejar ese lado oscuro que tenemos y a la vez ese lado de luz, de colores, que podemos tener todo el mundo, ¿no? Blanca, ya sois todos y todas. Ah, vale, vale, vale. <risa> Estuberto, bien comprendido. Y cereza, pues viene porque, bueno, me gusta mucho las cerezas y viene también vinculado a, a mi abuelo, mi abuelo... También. Falleció cuando mi madre tenía 12 años, a causa sí. de un suicidio, y fue en un cerezo. Y, y bueno, siempre me he sentido muy unida a él. Me tatué una cereza en el tobillo y me llamé Cereza. Cereza. Eh, cereza, Tiene un canal por ahí de videojuegos, un poco oculto, no, no oculto, sino que parece que, que lo tiene ahí como medio de jaillo. ¿Eso es verdad o no? <risa> Bueno, el realmente Cereza CPG es mi mi, mi cuenta privada. Se podría decir mi cuenta privada. ¿Qué pasa? Que como tengo tantos conocidos que juegan a videojuegos y me pican, en el sentido de que me gusta lo que hacéis, realmente me gusta mucho cómo transmitís, pues yo quise probarlo, pero yo siento que no es lo mío. Ah, Entonces vale, sí, que, vale. sí que subí muchos vídeos que luego acabé poniendo privados porque soy muy así, muy insegura. Entonces, no de vez en cuando... Sí, sí, sí, donde me ves soy muy insegura. Yo cuando he hecho, he subido algo, me lo he pensado como 100 veces antes. Madre mía, por la foto <risa> es, nadie lo diría, ¿eh? No, no, pero mmm, me siento muy, muy insegura y... Pero es, eso ya es cosa mía, ¿no? Entonces muchas yeah. veces pues cuando subo una cosa pienso, ¡ay, le he hecho mal, no ha quedado bien, no va a gustar! Y todas esas cositas me echan para atrás. Y luego también empecé a subir muchos vídeos y tengo a gente a la que quiero mucho, que sé que lo hacen súper bien, que se esfuerzan. Por ejemplo, tú editas los vídeos, te eh, los curras, Ironic, Mandy... Sergio SC, que, vamos, es mi padrino y, y alguien al que quiero muchísimo. De Perepe, que es otro amigo mío que también hace... Eh, que en Place y tanto en Twitch como en YouTube. Y les quiero muchísimo y valoro tanto el trabajo que hacen que a veces cuando he subido un vídeo luego he dicho, no, eh, eh, vosotros merecéis ese honor, que la gente os vea y que yo disfrute de lo que vosotros hacéis. Y si he subido algo, simplemente me ha hecho gracia y digo, mira, lo comparto. Y lo que sí que hago es que en Instagram subo fotitos e información de juegos que juego y me gustan. Pero porque es... quiero compartir esa experiencia de alguna forma. Oye, que, que primero, los que hacemos estos juegos, no es que nos merezcamos que nos vean. Porque yo hago los vídeos míos, son, vamos, para cogerlos y tirarlos a la trash, a la basura. No, pero no. Pero no. hago lo que hago. Pero tú, con esa voz, con eso tal... Es que no sé por qué piensa eso. Yo creo que si tú lo hicieras porque te gusta, eh, podías tener ¡fua! lo que quisieras. Me explico. En el sentido, pues, que yo ni ni Irónica, bueno, Irónica es mejor que yo porque transmite el acento a todos, por ejemplo, ¿no? Otros tienen más gracia, otros tal, y yo soy más mala folla porque soy de granada, de granadino. <risa> Entonces, yo digo lo que escupo aquí cuando el juego me pega un susto, pues exacto y enseño el reloj y digo, ¿la has visto lo que me ha hecho? Pero tú, con esa voz, puedes hacer mil cosas. Pero bueno, te, hablando de juegos, te iba a preguntar, mmm, yo qué sé, ¿qué opina de Kena, un juego de PlayStation? Por <risa> vale. curiosidad, vamos, se si me acaba de ocurrir. Vale, yo, bueno. Yo hasta el mes pasado estaba al paro, ahora estoy viviendo del aire de unos ahorros y, y no me podía permitir el Kena. Me lo regaló Ironic, donde lo ves, es un bonachón y me dijo que hizo un sorteo y me engañó para que yo pudiera disfrutar del juego. Es, es que es muy bueno este niño. Y, y vamos. Lo disfruté como una, como una niña, chica. Lo disfruté tanto que los subí todos los combates. Eh, subí todos los combates que los pasé a oculto, pero eh, me lo pasé muy bien porque tiene una mezcla del típico juego de plataformas eh, junto con ese, ese tipo de, de combate que puede tener un Souls, que es más de reto. Y, y nada me, me parece una obra maestra, un juego que a mí me ha gustado, me atrapó y lo volveré a jugar en dificultad alta cuando ah, pueda. Vale, en primer lugar, agradezco a Ironic que exista, simplemente aunque lo está pasando mal porque está malito, se está recuperando. Ay, que Pero si a ti te ha hecho eso, a mí me cogió cuando apenas tenía suscriptores y me aceptó la entrevista y yo no me lo podía creer, ¿no? Porque digo, hostia, pero si tiene más de mil suscriptores, este tal, le había escrito más gente y tal. Pero es que es un genio. Yo no sé cómo no tiene ya un millón de suscriptores porque se lo merece. Y nada más como saludar. ¡Hora, irónico, irónica! ¿Cómo estáis? tal Ese acento, esa ganas. Ese dj porque es un DJ que te caga. Eh, todo, ¿no? Pero bueno. Real, realmente es triste, pero hay mucha gente que vale mucho y... Y tiene un carisma y una personalidad única, porque lo más bonito es eso, que tengáis esa personalidad. Tú dices de tus vídeos, pero yo considero que eso es lo bonito. Ver a una persona natural, que no genera una imagen, un papel. Eh, sí, porque sí. sí, sí podemos, sí, podemos hablar de grandes y lo ves sobreactuado. Es que eh, ya he enseñado mucho las pastillas aquí, que las tengo aquí al lado. Digo, vaya que me censuren por publicidad. Tengo pastillas para cuando me peguen un susto o lo que sea, me la tomo. Y tengo hasta un spray de esos de. Para que la circulación es que me pegue unos sustos yo solo, que pero me gusta. ¿Qué hago, hija? Sí, sí, no. sí. Pero bueno, que, que cada uno tiene lo suyo. Pero ironía en especial, que te haya hecho ese detalle. Eh, yo qué sé, para mí, pa mí, Ironic es como un padrino también. O sea, en ese sentido, ten el tuyo, ¿no? Yo tengo Ironic, ahí sí. subió mi canal, de pronto, 40, 50 suscriptores, una pila. Pero bueno, ya no ya, solo, dime. ya no solo que, que suban, es decir, sí. tener a alguien que tenga fe, que tenga confianza en lo que tú haces, porque muchas veces, aunque tú estés seguro del contenido que subes, necesitas esa persona. Que te diga, oye, lo estás haciendo bien, me gusta lo que haces, eh, yeah. adelante, sigue así. Y sobre todo el primer año aún, pero cuando llevas dos, yo ahora voy por el tercero, lo necesitas constantemente porque eh, una semana estás eufórico y otra semana estás hundido porque no ves que, que vaya a ningún puerto wow. y realmente esto es un hobby. ...que no es, no es que vayamos a vivir de ello... ...que no se come de ello... Eh, ...realmente es una pasión... Pues, ...pero sí... Si... ...sí, perdona que te haya cortado... ...yo no, no. Mmm, esto lo hago porque... ...es fina, fina... Pues puede venir... <risa> eh, ...mi mujer no, ha, pasado un, ha pasado un cáncer... Eh, ...lo está pasando... Eh, lo peor del cáncer, no es el cáncer fina oh, sí. es que tiene los cascos puestos porque está haciendo otra cosilla eh, eh, no es el cáncer, es después o sea, o eso, te salva o no te salvas, si consigues salvarte luego vienes los efectos secundarios y me dijo, mira, a ti que te gusta mientras está aquí conmigo horas y horas y horas graba juegos juego y los publicas pero esta, Hola, esta preciosa. es preciosa <risa> la pobre, muy guapa y, y antes era más lo que pasa es que, que tiene mucho daño por, por la radioterapia, la quimio, pero bueno. Ella es preciosa, tú dile que es preciosa antes, ahora y siempre. Ah, ¿se lo tengo que decir? Es que estoy casado. Eso... No, vale, vale. <risa> Eres preciosa y está ahí para lo que me hace falta. Y yo cuando te haga falta. Pero ella es la primera youtuber, publicó un vídeo en YouTube en 2010. Ostras o sea, tiene un, una visión si yo tengo el trabajo de geólogo y tal, es porque ella me hizo dejar la empresa cuando la conocí dice que, que no, que te montes tú solo y nos montamos, hicimos una cuenta pero ella fue la que me dijo a eso pero ella subió vídeos en 2010 están subidos, lo que pasa es que no era un canal, pues antes no se sabía de esto pero hay vídeos colgados de 2010 de ir a, a sitios de videojuegos, de cuando daba clases en las universidades con móvil, mira que muy chulo. Eh. O sea, es esta podía haber sido una youtuber como el Rubio, pero no, no veíamos eso como un trabajo, ¿no? Como ahora. Pero bueno, Realmente, que nos vamos, que nos desviamos. No. Y yo voy a por ti, voy a por ti. Vale, vale. Vale, más hablando de Saul, ¿no? Eh, ¿Qué te parece el Lovecraft? Bueno, el Lovecraft, eh, lo es que amo. no sé nada, yo pregunto. <risa> no, yo veo que has hecho tus deberes. Y te lo agradezco en porque, en el... <risas> no, H.P. Eh, Lovecraft, es que lo amo. Eh, creo que es un autor, a ver, tiene sus cosas porque es muy descriptivo y muy repetitivo, pero tiene una esencia y ya de muy tempranada, cuando era un niño, empezó a escribir y tenía cada imaginación ahí metida y sobre todo, yo creo que era un adelantado para su tiempo. Y mucha gente, como puede ser eh, Poe, influenció, ¿no? Pero Eca, Alan Poe. Sí, y curiosamente Lovecraft es literatura, pero es que ha influenciado tanto en los videojuegos. Es una pasada. Si supierais la de videojuegos que están basados en él, porque hay millones, de videojuegos que siempre van a tener ese de Deje, por ejemplo Bloodborne Que es un mm. juego Que adoro y es uno de mis favoritos eh, Tiene mucho De Lovecraft eh, Esas amigdalas, no sé si habéis visto Un poco el juego, si lo has podido disfrutar L De, de he, alguna forma Lo he visto, lo he visto No, no suelo tener Juegos largos, me explico eh, sí, ya sí. Lo, Porque por no, el esta... ya... Pero y aparte tocas dice. más lo retro, que se nota que eso mola. Hombre, la cara esta no es de 18 años, entonces claro, eh, tiro más por los retro, ¿no? Y lo indie porque me recuerda también los retros, eh, que son sí. los juegos de terror. Entonces es lo que no, yo me y... hubiera gustado tener de, de Y niño es, de agradecer, de es de agradecer eh, que subas este contenido, porque ahora están todos con los triple A y con el juego moderno y la gráfica perfecta y... Hay muchos juegos indie y también retro que tienen una esencia que los juegos de hoy en día pierden por un lado y por otro lado también tienen cosas que han adquirido esos juegos. Pero sí. no estamos encasillados, lo queremos todo bonito, ¿sabe? De sí. perfecto y no, y, es una utopía. Y lo peor de todo, eh, para mí, eh, yo me acuerdo de juegos de los 80 y de los 90, pero luego... La, la, no digo la juventud de ahora porque hay de todo, ¿no? pero los juegos de ahora como que sale uno al pronto sale otro luego otro y como que se olvidan, ¿no? es lo que yo he notado, ¿no? me explico o sea, antes había un juego en los años 80 que yo qué sé o el Sonic o el Mario todavía sigue, ¿no? me explico y hay juegos de otro tipo que salen y, y al poco tiempo los desbanca otro bueno, ahora Minecraft, vale, lleva muchos años, ¿no? Pero bueno, se oyen otras cosas, ¿no? Pero es lo que yo he notado, ¿no? Que lo moderno un poco es sacar una novedad y venderla y... lo ah, bueno, mejor estoy equivocado, Real. es lo que yo noto. Mira no, el, ¿no? no, no estás equivocado, ¿eh? eh, eh pero que nada. no, lo he dicho arriesgándome mucho, ¿eh? Y... Habrá muchas opiniones y se, eh, antes, antes de nada decir que se respetan todas y que estamos hablando desde nuestro punto de vista aquí, eh, pero sí que es cierto que hoy en día eh, queremos lo rápido, lo sencillo, muchas veces se quejan de los juegos de largas duraciones cuando antes te podías tirar 200 horas con un mismo juego. También, y yo tal lo he hecho. O te comprabas solo un juego porque no te lo podías permitir. Yo, mmm, yo me compré la PlayStation 2 con 16 años, con mi primer sueldo. Y la me la compré con un juego y ese juego estuvo medio año conmigo y me lo pasé tres, cuatro, cinco veces eh, y todo lo que pude. Y sí. lo tengo aún conmigo. Yo tengo aún mi PlayStation ¿La conmigo. Tiene? Todavía, ¿La tienes? Todavía. Y la tengo en Coluta y con todos mis juegos eh, y la sigo disfrutando. Me alegro, me alegro, joder No, que esas cosas eh, Y bueno, si pudiera tendría más <risa> Más consolas y de las clásicas ¿Sabes? La Sega, bueno Bueno, pero pues que... yo, yo te digo más atrás pero para que te corte eh, un segundo no, Yo no, tengo no, no, mi primer ordenador Del año 85 Lo tengo Con los cassettes entonces Ostras, Lo único que ha si pasado los... Sí, dime que iba, los de que funcionaban en MS2. Sino no, no, Microsoft. no, no, esos son PCs antes que eso. Era ¿Antes? El, el, antes. Vale, vale, vale. Lo, era los bueno, no, Spectrum, eso... Astran, MSX mm. Eran unas cosas que, que parecía un monstruo. Lo enchufaba a un monitor que traía o una tele, le metía una cinta, te pegabas 10 minutos esperando a que eso cargara un juego y luego jugabas. Pues lo tengo también por luto. solo que se ha modernizado y quitando, desmontándolo y metiéndole un par de cables le puede ya cargar los juegos sin cinta desde el móvil. Porque aún hoy en día se siguen sacando juegos para esos ordenadores de los años 85, 86. Sí, sí, o sea, lo que hay pasa es compositor... que... Sí, sí, ¿no? Y, y hay mucho coleccionismo que incluso... El problema que tenemos es que a veces ponen unos valores que no son los adecuados porque hacen lo de la sí. compra y venta y sí. luego los que sois de verdad aficionados y coleccionistas de verdad os veis repercutidos, ¿no? Pero Yo, bueno. he, yo he cambiado juegos famosos míos con otros chicos de otro lado que tenía otros juegos en cinta originales que yo no había podido tener y no lo hemos cambiado y no hemos mirado ni precios ni nada si no son 10 cintas, pues venga 10 cualquiera, esta, esta y esta yo esta, esta y esta no lo hemos mandado, y hay algunos que tienen valor, a lo mejor de 300 euros y cosas por internet uh -huh. pero nada no igual, hemos hecho el trueque porque nos gusta pero que, que sí que, que tú lo, lo que tú dices son los PC MS2, eran los PC eh, primeros, ¿no? que metía el MS2, metía el disquete y sí. metía la orden y pero claro. eso ya para mí pero... es súper moderno claro, es que yo, yo soy del 86, <ríe> entonces yo toqué eso <ríe> Tú naciste cuando <ríe> eso llegó a, al comercio, entonces normal. Efectivamente. Sí sí, sí, sí. En fin, para que veas, ¿no? Hay diferentes etapas en la vida. Entonces, sí. los retros, lo hablamos, lo doy una charla con una Hi-Fi. Eh, los retros depende de cada uno. Entonces, sí, claro, sí. los retros para mí es los 8 bits, 16 bits, las consolas hasta Mega Drive, Nintendo, todo eso. La Nintendo eh, del Mario, la NES la seca, ya, todo eso puede ser retro para mí, pero ya luego después no ¿me explico? Claro. ya es más, para mí es, más, es ya actual aunque tenga 20 años claro, es que hoy en día hablas ya con un chiquillo de 15 años y te va a decir que para él, uy, la Playstation 2 es, es de la prehistoria de su abuelo <risa> claro, pues no, se equivoca se equivoca pero bueno, es lo que tiene esta época, ¿no? Es como el que sí. ve ahora el fútbol. Es que a mí me gusta el fútbol. España ganó un 7-0, ¿no? dirá bueno, eso es normal, es España. ¿Cómo que es normal? Si hace 20 años no, no pasábamos a ningún lado. ¿Me explico? Perdíamos todo. No, cosas es así. Es saber, saber un poquito. Es, es conocimiento de las cosas antiguas. Mm. Es como las películas antiguas, los libros que tú dices, ¿no? Antiguos. Antiguos, por decir algo, ¿no? Eh... Que tiene esa sí. esencia, ¿no? Bueno, pues yo creo que te conocemos un poquito más, ¿eh? Ya te conozco sí. un poquito más, ¿eh? Me va Así a permitir que, que durante ¿Sí? el vídeo, cuando lo edite, ponga algunas escenas de tus canales, si me lo permite. No, te lo... por supuesto, y... y ya te digo que tienes permiso y yo también lo que haré es que te pondré en comunidad para que sepan... Que hemos hecho esta entrevista y, y también me gustaría, bueno, a la larga, ver si, si tenemos el placer de hacer alguna partida online de algo, aunque sea un indie clásico o, o algún algún trivial de, de juegos o algo de geología. Ya haremos algo. <risa> no, geología, no, ya con el trabajo tengo bastante, ¿sabes? Porque además no. escaría lo posible para perder, Porque, que me diga... No. Es que geología es trabajo y, y, y me tiene hasta aquí, ¿no? Entonces, todo el mundo, ¿cuándo va a explotar el Teide? Digo, el día que me veas coger un avión corriendo, ese día vete tú también del avión. Digo, ya, porque ya es que no sé qué decir. Pero bueno. No, no, te, pero alguna cosita, Sara, sí, y, y, y bueno... Sí, no cositas, es un placer estas cositas, eh. y es un placer y tú sigues, sobre todo sigue proyectando como eres Y nunca pienses que eres menos o que, o que no lo haces tan bien como otros Que dentro de un año, vamos, yo creo que hasta me adelantas a mí no mi intención, <risa> sí. este canal está hecho, bueno hecho, al final abrí otro retro porque se mezclaba pero lo he hecho por, por lo que me dijo mi mujer. O sea, hazlo si te aburre mientras estás aquí conmigo con la quimio y tal, y todo eso, ¿no? Entonces, pues lo hice por eso, ¿no? Porque yo quiera ser youtuber. Lo que pasa es que esto vale, no sé si es 10, 14 o 15 euros, yo qué sé. O... <risa> y, y, ¿sabes? Y me los pongo porque es más fácil aislarte del exterior, no por otra cosa. ¿no? Yo no me considero no, ni gamer. Sí. Aunque sepa más de juegos que muchos, ¿no? Eh ni me considero youtuber por subir vídeos a Youtube yo soy geólogo y, y hago esto y tal, pero tú hija, es que la voz es que yo no sé qué, qué, qué hace que no estás todavía ya, por no decir Madrid ya, haciendo doblaje yo qué sé, con uh -huh. el Dani robita con el que sea, ¿sabes? Porque es que Es, lo es que complicado. Tú y bueno, también lo de mi, mi enfermedad me condiciona. Ahora mismo hace tres años que no veo a mi familia, que están en Barcelona. No me digas. Eh, sí, porque claro, es que tengo problemas de... Bueno, la medicación que tomo es bastante severa, es parecida a la que, que ha podido tomar tu mujer para los tratamientos y le baja, baja mucho las defensas. Sí. Entonces ahora mismo estoy sin defensas y hasta que no me digan algo, pues no puedo salir de aquí. Pues si no ya habría y los cursos online es que los que hay de doblaje son un poquito complejos. No te no te garantizan que puedas abrirte al mercado laboral. Ya. Sí. Yo de momento seguiré subiendo contenido por el placer de crear cosas y compartirlas. Y bueno, si, si os hace ilusión que algún día os haga de politono, te por hago favor. el politono de... Por favor. Te estoy llamando, pero... Dios, eso sería un sueño, vamos. Eso, sí. eso, Hay que ver cómo se hace, porque no sé, pero eso lo tienes que hacer. Vamos, Si te había, había previsto también grabar un juego de susto. Y decirte lo que he dicho, para que tú lo contaras, imagínate yo aquí, <risa> y tú diciendo, me acabo de llevar un susto, <risa> por ejemplo. ¿no? Bueno, te si, si te hace ilusión hacer algún tipo de proyecto así, se puede mirar, ¿eh? Sí, y sí, yo te, puedo, mando, puedo. te mando el montaje de audio y, y lo editas y sin problema, ¿sabes? Uf, que uf. Incluso tú puedes mover la boca y yo hablo por ti. <risa> Ah, pero yo a veces no sé ni lo que digo, porque me da que asusto que, que no sé ni lo que digo. Pero es lo divertido, yo me lo paso muy bien, que yo he estado viendo tus vídeos, no los comento todo lo que tendría que nah, comentar, no pero problema, a veces es. falta tiempo, Claro. pero sí. están muy divertidos y aparte que eres 100% natural, que eso es lo, lo bonito. Pues muchas gracias. Pues quisiera decirte pues que de verdad que es un placer que hayas... He estado en mi canal, para mí es un orgullo, lo mismo que Ironis, lo mismo que Raven, lo mismo que Pedro Game, lo mismo que Jonas High Five, que, que, que me queda pendiente una entrevista con él, pero un auténtico placer que haya cedido a, y haya mm, aceptado mi invitación y, y te lo agradezco de corazón. Así que yo creo que, que, que ya te... Te conocemos bastante, ¿no? Un poquito más. Le pido a los que vean este vídeo en mi canal, por favor, que se pase por el canal de Black Blackaya y por el de Cereza y se suscriban y que sobre todo den likes y comenten cosas porque es lo que ayuda de verdad. Bueno, Entonces, ahí voy a hacer yo un inciso, te lo agradezco mucho. Incluso voy a intentar locutar, a ver si me sale hablar y locutar. Hoy, por favor. No. Te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad de participar en tu canal. Eh, realmente no hace falta que se suscriban o den like, solo que pasen y si les gusta el contenido que hago, eh, se queden. Mi casa es tu casa, ya lo sabes, Jota. Y le mando un fuerte abrazo a Fina, que es una mujer increíble y deseo todo lo mejor para vosotros. <risa> No, muchas Yo, gracias por, por darme la oportunidad. Ahora mismo soy la voz de los cuendos, pero mmm, dividida por mil y multiplicada por el peor factor que conozcas. O sea, de verdad que esa voz que acabas de poner, ya vamos, me, me he tirado para abajo porque me he tirado, pero es que es impresionante. Eso próximamente, no, ¿no? próximamente el GPS El CPS el... de Grande Fauto. Pero, pero vaya voz que tiene, ¿eh? de verdad. ¿eh? Yo creo yo creo que, que tú tienes un futuro, eh, en este caso por pues, la enfermedad, a si, ver si por favor eso pasa, pero tienes un futuro. Con esa voz es que yo no me explico cómo no puedes estar en grandes producciones de cine. Bueno, ya, ya se verá, lo que venga se aceptará y si no viene nada lo habré disfrutado porque... Oh, yeah. Me gusta, simplemente, y el poder conocer gente así, eh, yo creo que YouTube aporta un, un lado positivo y un negativo, ¿no? Pero el más positivo es encontrar gente auténtica, ¿no? En este mm. caso puede ser tú, eh, J, como Ironic, Mandy, Jona, <ríe> también los que, los que te he comentado, Sergio SC, eh, Sergio. Pepepe y... ...un montón de, de personas que son, son pilares... Yo, ...yo os agradezco mucho que estéis aquí... ...que estéis transmitiendo y que no rindáis... Y, ...y forméis parte de, de este vínculo que podemos crear... ...entre los diferentes creadores de contenido... ...que les gusta tanto la frase... ...sí, sí, sí... ...pues Blacaya, muchísimas gracias por haber estado aquí... Eh... Me queda despedirme pues de los que estén viendo este vídeo y que bueno que se suscriban al canal de ella, de la Blacaya, al de Cereza, al mío si os acordáis, porque me no da igual, porque total, <risa> da lo mismo, os voy a hacer ya quitando sustos si puedo. <risa> te mandaremos todo el amor del mundo, ya lo verás. <risa> pues de verdad que aquí pi, pi, pi, pi, pi, está recibido ya. ¿eh? Así que muchísimas gracias por haber estado, es un placer. Y, y nos vemos próximamente, ¿vale? Y yo me despido hasta así, pronto. chao y hasta la próxima. <risa> Un besito para todos y todas. Un besito para ¿vale? okay. ti.